Eh, no solamente a Cherán, o sea, no solamente se le violó el derecho a, a, a, al municipio de Cherán, sino a todos los pueblos indígenas de Michoacán. La Corte reconoce que sí es cierto que se violó el derecho a la consulta de todos los pueblos indígenas de Michoacán, pero como el único que se vino a quejar es Cherán, entonces consulten a Cherán en los efectos, digamos, de, de la decisión. Obviamente, pues. Y bueno, dice, dice la, la Corte que es un criterio muy muy importante es que en los procesos legislativos, cuando se trata de pueblos indígenas, hay un hay un elemento adicional para la aprobación de, la ley, de las leyes, que es consultar a los pueblos indígenas. Esa decisión también es, es correcta, ¿no? O sea, si tú tienes el derecho a la consulta en medidas legislativas y administrativas, era muy claro en, en el caso de medidas administrativas, se había discutido mucho cuando tú decides algo que va a afectar a un territorio indígena, tienes una... Su acto administrativo tiene un elemento más, que es la consulta. ¿no? Era muy claro en, en medidas administrativas, pero era poco claro o había muy poco desarrollo en relación con medidas legislativas. En este caso aclara que sí, o sea, en el caso de, de leyes que tienen que ver con pueblos indígenas, hay un elemento más en la aprobación de leyes que tienen que ver con la consulta a pueblos indígenas. Quizás en este caso eh, se queda como, nos quedamos con un sabor así como de boom, uh, pues tan poquito, pero, ya hay un precedente en relación a que las medidas legislativas, si van a afectar derechos de los pueblos, tienen que ser consultadas. ¿no? Y es una decisión que la Corte pues, tendría que respetar en futuras demandas que se les presenten. ¿no? Bueno, de juicio de amparo hay muchos, muchísimos. O sea, ya hace algunos años quizás había tres casos que estudiar y ahora pues cada vez tenemos más casos, hay más casos muy interesantes presentados, como les decía, eh, casi todos, salvo uno de los, bueno, dos de los que están ahí, tienen que ver con derecho a la consulta, o más bien, no, no es que tengan que ver con derecho a la consulta, la Corte los ha hecho como, los ha, los ha eh, ¿cómo se puede decir?, los ha reducido a un problema de consulta. Hay muchos de esos casos que planteaban más cosas, ¿no? O sea, la consulta era un elemento, pero en la demanda se hablaba sobre el territorio, se hablaba sobre el medio ambiente, se hablaba sobre el principio precautorio, y sin embargo la Corte lo, reduce, lo ha reducido en, los, en, la, en sus decisiones a un problema de consulta. Eso pues, es una pena porque pudiendo, haber, pudiendo desarrollar como otro, otro tipo de derechos o argumentar más sobre otro tipo de, dere, de derechos de los pueblos en relación con, con las tierras y el territorio, todo lo ha centrado en decir, bueno, pues consulta, ¿no? Y los vamos a ver un poquito, ¿no? eh, El primer caso que me gustaría compartir con ustedes, pues es el caso del de pueblo yaqui contra el acueducto de independencia, digamos, es el primer caso que se presenta, eh, bueno, no es, no es el primero, pero es el que genera jurisprudencia, eh, que es un proyecto de acueducto, es un, es un acueducto que llevaba el agua del río Yaqui en una comunidad en la tribu, que está en la tribu Yaqui. Um, a la ciudad de Hermosillo, ¿no? es un acueducto que, que trasvasa el agua de un río a la ciudad de Hermosillo, pues argumentando que en la ciudad de Hermosillo hay una carencia de agua, eh, sin hacer un análisis de que también la, también la tribu ya que tiene una situación de carencia de agua, además una relación espiritual y de convivencia y de supervivencia con el río, sin embargo se decide este acueducto y cuando ya estaba la manifestación de impacto ambiental, o sea, ya estaba el proyecto avanzado, ¿no? ya habían empezado a construir, ya tenían la manifestación de impacto ambiental los yaquis presentan una parte, ¿no? en donde dicen básicamente digamos, es mucho más complejo, pero básicamente dicen eh, este proyecto eh, nos, nos afecta a nuestro derecho al territorio afecta a nuestro, nuestra forma de vida y sobre todo se hizo sin consulta ¿no? Eh, so, se van sobre todo sobre la manifestación de impacto ambiental. La manifestación de impacto ambiental no, no, fue, no fue consultada por, hacia nosotros como pueblo indígena y tiene ahí una, tiene ahí una deficiencia en relación con, con cómo fue aprobada. ¿no? Eh, la Suprema Corte considera que debido a lo dispuesto al convenio sexto del. del perdón, al artículo sexto del convenio 169 el gobierno tiene la obligación de consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados a través de sus instituciones cuando se prevé leyes administrativas susceptibles de afectarles directamente. ¿no? Eh, en el caso, finalmente la Corte dice, sí, se violó el derecho a la consulta, eh, la manifestación de impacto ambiental se hizo sin, sin consultar con, con el pueblo y hace un desarrollo del contenido del convenio 169 ya para estas alturas ya no discutimos si el convenio 169 es aplicable o no no eso ya ya es una ya es una discusión digamos rebasada pues ¿no? con la reforma del 2011 el convenio 169 es aplicable y es de ahí vigente y es, forma parte de la constitución ¿no? eso ya digamos ya no ya no es una discusión eh, actual digamos hace 20 años sí discutíamos si el convenio estaba arriba abajo en medio a un lado este entre los dos, ¿no? ¿Cuál era el estatus de los tratados y en ese sentido el convenio 169 en relación con la Constitución? Después del 2011 esa, esa discusión es innecesaria, ¿no? O sea, está muy claro ya por la Corte y por todas las decisiones que se han tomado en la Corte por los jueces federales, pues que el estatus del convenio es es parte del bloque de constitucional, ¿no? Es parte de, o sea, está en nuestra Constitución. No, no necesitamos Discutir eso. La Corte no lo discute en esta decisión, ¿no? O sea, la Corte dice efectivamente, o sea, hay una obligación de consultar que está en el convenio 169, en el artículo sexto del, del convenio, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo, eh? ¿Ya, verdad? ¿Sí? Ok. Eh, para dejar un ratito de preguntas, ¿no? Bueno. Eh, en este caso se genera, bueno, esta, esta, esta jurisprudencia que les recomiendo, la puedan ustedes con calma revisar, que es el derecho a ser consultados, cuáles son los requisitos esenciales para su ese cumplimiento. Es una jurisprudencia que sale de este caso. ¿no? Entonces, bueno, ahí habla que las consultas deben ser previo al alto, culturalmente adecuada, informada, de buena fe y lo desarrolla. El desarrollo es el desarrollo que, al más alto estándar, ¿no? Es el desarrollo que tiene la... Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus en sus en las, en los casos que han, en, en el que ha fallado sobre el tema de consulta. Saramaca Sarayacu, eh, son los que marcan el estándar que la Corte recoge. ¿no? O sea, la Corte recoge el más alto estándar, interpreta el convenio 169 al más alto nivel. ¿no? No, en ese sentido, esa jurisprudencia no tenemos queja, es una jurisprudencia que cualquier ministro de otra corte o cualquier ministro de, de, de, de otros países envidiaría pues, ¿no? es, una corte, es una decisión de, de altura eh, tiene esta misma, este mismo caso genera otra, contra, otra jurisprudencia que es, eh, que es bueno, se generan tres esta es otra que dice que, en el ámbito, que todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones están obligados a consultarlos antes de adoptar cualquier acción o medida, susceptible de afectarles directamente, ¿no? Esa es otra jurisprudencia que sale de este mismo caso. Y hay una tercera que no puse acá, que es muy interesante, ¿no? En relación con quién puede presentar un juicio de amparo en representación de una comunidad indígena. El tema de quién los representa, ¿no? Son las autoridades tradicionales, son los jueces, son las autoridades agrarias, hay, muy, hay una variedad de, de posibilidades, ¿no? en este caso, en el caso de los yaquis eran, eran cinco personas que dijeron somos gobernadores de la tribu yaqui de Vica ¿no? y la corte dijo, bueno no nos prueban que ellos son las autoridades ¿no? pero la, la, la, la jurisprudencia el mismo convenio dice que son ellos quien tienen que decidir quiénes son sus autoridades entonces la, la, esta jurisprudencia lo que di, lo que dice en su resolución es cualquiera de los integrantes de la tribu yaqui o del pueblo indígena. pueden venir a solicitar el amparo. No necesitan demostrarnos que son las autoridades representativas. O sea, cualquiera de sus integrantes puede decir a mí me violaron el derecho a la consulta. Y eso fue lo que sucedió en este caso. Fueron eh, cinco gobernadores a los que no se les reconoció su personalidad jurídica como gobernadores o como representantes. Pero pues sí se dijo, pero pues, ustedes pueden venir aquí a, a, a demandar el juicio de amparo. ¿no? Eso quiere decir que les van a consultar solo a ellos, ¿no? La decisión de la Corte es, ellos vienen a demandar, pero la consulta se la tenemos que hacer a todo el pueblo yaque. ¿no? no les voy a contar, porque no da mucho tiempo ahorita, pero es, es, así es como queda esa decisión. Finalmente la, la, la consulta empezó y no tuvo muy buen éxito. ¿no? Sobre todo porque una cosa que hizo la Corte en este caso inusual... no fue que una vez que se da la sentencia, la, la Secretaría de Medio Ambiente dice: Bueno, no entendemos qué quieres decir con tu sentencia, entonces interprétamela, ¿no? Hazme una aclaración de la sentencia. Y en la aclaración de la sentencia, esta, esta jurisprudencia, esta, esta sentencia que había sido bastante celebrada por los abogados, por la tribu y por, por la gente que está en el, en el tema de derechos indígenas, en la, en la aclaración de sentencia la Corte dice: Oye, pues sí, o sea, sí, sí tienen razón, les violamos el derecho a la consulta hay que hacer la consulta todas las autoridades están obligadas a hacerla de buena fe, la la la pero eso no implica que el acueducto no se pueda seguir construyendo y pueda seguir operando y entonces mientras se hacía la consulta se siguió construyendo el acueducto y comenzó la operación y pues claro las, los ya que se hacían, pues, de qué chiste, ¿qué chiste tiene que nos vengan a consultar sobre un proyecto que ya se acabó que ya está operando porque finalmente si nosotros en el proceso de consulta que pueda durar dos años decimos que no eso no va, no va a tener ninguna implicación. O sea, si nosotros no tenemos el proyecto, el proyecto ya está en marcha, ¿no? Y la Corte no les dio la razón y el proyecto operó. Obviamente una consulta así, aunque hubiera tenido, aunque es un éxito jurídico en el sentido del, del contenido, pues la verdad es que la, en la realidad no se volvió una sentencia que impactara en la vida de, del pueblo yacino, ¿no? Eh, otro caso que quisiera compartir, pues es el, el caso de las comunidades mayas en contra de la soya transgénica. En Península de Yucatán se aprobó primero de manera experimental y luego ya como una siembra comercial, la siembra de, de un monocultivo que es la soya transgénica. Las comunidades tradicionalmente han sembrado maíz, soya frijol, pero no de esta característica transgénica. Y una de sus actividades principales en toda la península tiene que ver con las abejas con la producción de miel, cera, polen y todo todo lo que sale de la sabía. ¿no? Hay, hay incluso mieles muy especializadas, que son mieles orgánicas, o mieles como la miel de melipona, que tienen unas características especiales que solo se dan en la península, mucha de la cual se usa para exportación. Bueno, se aprueba la soya transgénica y las comunidades empiezan a ver eh, la, la siembra comercial, pero cuando estoy hablando de siembra comercial, ustedes no creen que es un señor que viene y siembra dos, tres, cuatro hectáreas, ¿no? La siembra comercial de la soya transgénica es un monocultivo agroindustrial de gran escala, ¿no? Y cuando les digo de gran escala, es de gran escala, o sea, es una, son sembradíos enormes, ¿no? Enormes, enormes, hay una compraventa y renta de tierras que hacen que esto sea, eh, pues, masivo, ¿no? O sea, yo tuve la oportunidad de estar en, en, en alguna ocasión en un lugar de estos, y bueno, desde donde estábamos parados, no alcanzábamos a ver dónde terminaba la siembra. ¿no? O sea, eran, son siembras así, que sobre todo hacen los menoritas, pero también gente ahí de, de, de la región. Bueno, las comunidades mayas empezaron a ver cómo las abejas se morían. ¿no? O sea, una por una, sí. Eh, las abejas iban muriendo, se iba, se iba eh, disminuyendo la producción de miel, y eso pues los tenía como como una alerta ¿no? que está pasando y tiene que ver dos cosas, una por, con la polarización misma de la soya pero también con todos los productos que se utilizan para que la soya sea posible, que es sobre todo glifosato, ¿no? Eh, las comunidades ven esto y tienen un primer acto de, digamos de menoscabo de su, de su producción cuando en algún momento se hace una, una experimentación sobre miel, para esta miel que llevaban de exportación orgánica se hace la se hace un muestreo y se encuentra que la miel orgánica está contaminada con transgénicos y, y entonces en Europa se rechaza esa producción y dicen no, no podemos admitir esa producción porque está, está este, contaminada con transgénicos. ¿no? Y bueno, a partir de eso ellos presentan el amparo, el amparo se resuelve positivamente y finalmente... Eh, se resuelve positivamente en primera instancia, pero es atraído por la Corte y llega a la Corte. ¿no? La Corte dice efectivamente hay una violación al derecho a la consulta y baja un poco, o sea, dice si se violó el derecho a la consulta, hay que hacer una consulta para determinar si las comunidades están eh, de acuerdo o no con esta siembra comercial. Una cosa muy buena de esta sentencia, diferente a los yaquis, es que sí se logra la suspensión, o sea, sí se dice, se suspende la siembra comercial, eh, en etapa comercial de la soya transgénica y se suspende y esa suspensión se decreta y más o menos se cumple o sea, sí hay muchos productores que aún teniendo la suspensión deciden, eh, deciden seguir sembrando ¿no? y hay un hay todo un tema sobre el seguimiento de las entidades y bueno, ahí, ahí se, se establecen dos jurisprudencias, una eh, en donde se baja el estándar y dicen eh, ¿cuándo se va a consultar? Y dice, bueno, la Corte dice, bueno, no vamos a consultar todo, ¿no? Sería iluso pensar que cada acto administrativo, o legislativo susceptible de afectar tenga que ser eh, consultado. Y entonces dice, solamente cuando se vayan a causar impactos significativos, ¿no? Reduce un poco a lo que se ha venido desarrollando en las otras decisiones, ¿no? Y otra cosa que dice es, eh, ¿Quién es la autoridad responsable para hacer las consultas? Es la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. ¿no? O sea, establece el sujeto para hacer las consultas, que es la CDI. ¿no? Antes había una duda de quién tiene que consultar, qué autoridad. ¿no? La Corte en esta decisión dice, bueno, eh, mientras no se sepa, quien tiene la, la obligación de consultar, o sea, mientras no haya una ley de consulta o no esté claro cuál es la instancia de consulta, va a ser la CDI, ¿no? Eso completamente, bueno, desde nuestro punto de vista en contra de lo que dice el convenio 169, porque el convenio dice eh, que se va a adecuar a cada caso, ¿no? No necesariamente es, es esto. Y bueno, en este ratito que me toca, ¿sí? ¿Todavía? Ok. Es que yo tengo ya las 12, pero no sé. Ok, vamos, vamos, vamos. Es, me gustaría hablar de otro, ya no de consultas, sino de un caso que es un caso en donde ya se desarrolla otro derecho, que es el derecho al territorio, que es el caso de Huetosache. Huetosache tiene dos amparos, ¿no? Uno que en el que se, se, se discutió sobre, sobre un fideicomiso que se había aprobado en su comunidad, en donde se había hecho sin consultas, es, es digamos, es, por una parte Huetosache es un caso de consulta, pero también, más adelante, ese mismo caso, bueno, no más bien esa misma comunidad, llevó otro amparo en relación con violación al derecho al territorio, ¿no? Eh, es interesante porque es una, es, yo creo, la primera sentencia que reconoce que hay un, terce, un cuarto tipo de tierras en nuestro país que son las tierras indígenas. ¿no? La primera es que se habla de, de la existencia de tierras indígenas eh, de manera, de, y de territorios indígenas de manera clara, no. O sea, como que siempre se había la propiedad en México está dividida en propiedad privada, pública y social. Y la propiedad indígena se consideraba parte de la propiedad social, pero no necesariamente. No, no necesariamente vamos a encontrar que todas las tierras indígenas eh, están en, la, en la, como figura de comunidad agraria, y vamos a encontrar muchas tierras indígenas con la figura de giro. ¿no? Entonces, no, no, no necesariamente hay una correspondencia. Entonces, esta sentencia por primera vez reconoce que hay un cuarto tipo de, de propiedad, una cuarta forma de, de, de regular la tierra que es las tierras indígenas. Es un caso que en primera instancia se planteó por la vía civil. ¿no? Estas comunidades no tenían forma de acceder a los procedimientos agrarios de reconocimiento de tierras, porque no tenían forma de demostrar que habían sido despojados de sus tierras, porque nunca los, nunca los habían despojado. Ellos tenían una ocupación de tierras que estaban tituladas a terceros, a personas particulares, ellos habían ocupado como comunidad como comunidad indígena esas tierras por muchos años, los dueños de las tierras habían les habían dejado, es que no han no dejado no la, la palabra, porque eran sus tierras, se les titularon a otros, nunca, nunca los, los sacaron de sus tierras, o sea, los, digamos los propietarios privados permitieron que la comunidad siguiera viviendo en su tierra, pero estaban tituladas a terceros. Entonces no había forma de demostrar que los habían despojado porque eso había pasado hace muchos años con esa titulación privada. Entonces no podían acceder pues, a, a la vía agraria, digamos. ¿no? Entonces se van por la vía civil haciendo un, un juicio de prescripción positiva, o sea, de, de su capión. ¿no? Y dicen, bueno, nosotros hemos vivido aquí por muchos años de manera pacífica y por la vía civil piden que se les reconozca su posesión. ¿no? Y, y, y pues se les reconoce, ¿no? La Corte analiza el derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales que tienen las comunidades agrarias y sobre todo, eh, aquí, aquí, eh, desarrolla cuatro temas que son muy interesantes, ¿no? ¿Cuál es el contenido, alcances del derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales? ¿Cómo debe interpretarse el derecho de propiedad a la luz de la Convención Americana y del Convenio 169? ¿Qué significa tomar en cuenta las costumbres y especificidades culturales de los indígenas? ¿Cómo se materializa el reconocimiento de la especificidad cultural? Y hacer un análisis sobre las pruebas que se estaban presentando, como la confesional, la testimonial, eh, de, de las, que las comunidades habían presentado en el caso. ¿no? Es, es muy interesante este caso porque hace un desarrollo ya no de, de consulta, sino ahora del territorio. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Hasta dónde puede llegar...? Eh, y finalmente, bueno, dice que sí que la comunidad tiene derecho al, al territorio que tiene derecho a vivir en la comunidad que las leyes no reconocieron ese despojo primero que ellos vivieron o sea, al titularle a terceros habían despojado a la comunidad y no le habían dado la oportunidad de defenderse en relación con, su, con sus derechos ¿no? y bueno, me gustaría recomendarles Dos, dos textos en los que me, me tocó colaborar con la Suprema Corte que son este uno que es sobre el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos de eh, que involucran personas comunes y pueblos indígenas y el protocolo para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo de infraestructura Los textos se realizaron en la anterior eh, presidencia de la Corte pero quedaron ahí, están ahí, ¿no? Los protocolos están en, en, la, en la página de la Suprema Corte, aunque lo primero que dice el, el, el texto es que no son vinculantes, ¿no? Que son protocolos que no son vinculantes y la Corte quiso ser como muy cuidadosa en decir, es que aquí está este texto, nosotros lo proponemos a los jueces para que tengan, a su, tengan cercano, que se puedan allegar de elementos de, de, de derecho internacional y de casos. ...sentencias en donde otras cortes han fallado sobre los derechos de los pueblos indígenas. Aunque aunque dice en principio no son vinculantes, si uno revisa el contenido de esos protocolos, pues el contenido es vinculante. O sea, está hablando de derecho internacional, convenio 169, 69, declaración americana, convención americana... ...son un montón de textos que sí son vinculantes a raíz de la reforma de, del 2011 además que también incluye pues, muchas decisiones jurisprudenciales la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que también es vinculante ¿no? entonces aunque el texto dice ahí muy claramente con letras negras este, y mayúsculas que no es vinculante la verdad es que el contenido sí lo es entonces yo recomiendo muchísimo y es, son textos que, que están ahí y en algún momento la Corte hizo una evaluación de qué tanto se están usando y, y sí se están usando, o sea, sí son textos que los jueces tienen en su escritorio, que a veces los secretarios de, de acuerdos, que finalmente en muchas ocasiones pues son los que elaboran los proyectos de sentencia, pues hacen el copy-paste. y Pero ese es un primer ese es un primer intento, no quizás no a, a muchos no nos nos gustaría ver mucho más argumentación, pero el copy-paste es, es un primer elemento, o sea, sí sirve para hacer una interpretación del derecho y de los derechos de los pueblos indígenas, de los derechos humanos eh, como para iniciar, ¿no? Obviamente eh, en algún momento la Corte hizo un análisis eh, primero cuantitativo, ¿no? O sea, ¿Qué tanto se estaban usando? Y cuantitativamente encontraron ya un montón de sentencias que usaban, estos son dos, pero hay hay uno sobre los derechos de los niños uno sobre migrantes, sobre mujeres cuantitativamente se están usando mucho, ¿no? Y lo que nosotros creemos que ahora falta hacer pues el avance cualitativo, ¿no? O sea, ¿qué tanto se están usando en relación con si, si, si establecer o si usar los principios que salen de las sentencias de la Corte o de las sentencias de, otros, de otras Cortes Constitucionales, que esas no son obligatorias, pero son orientadoras, ¿no? O sea, ¿cuál es la decisión? Una decisión parecida que se haya tomado por la Corte Colombiana, pues no es obligatoria, pero sí puede llegar a ser orientadora. Y obviamente, pues hay, hay países que tienen un avance, mucho mayor que el que, el que tenemos aquí en nosotros en México ¿no? o sea, por ejemplo la Corte Colombiana hace alguno, como el año pasado más o menos, reconoció personalidad a los ríos ¿no? los ríos tienen personalidad y ¿no? se si pueden defender sus derechos ¿no? hay una discusión en Bolivia sobre los derechos de la naturaleza, ¿no? nosotros estamos muy lejos, lejísimos de esa discusión ¿no? o sea, para el positivismo mexicano, que es el que enseñan en las facultades de derecho, pues hablar de derechos de los, de la naturaleza y del medio ambiente, es, o sea, primero te se tachan de, de cuál fue más. Bueno, lo primero que te van a decir es, pero, pero, o sea yo creo que las, los cambios jurídicos o en el pensamiento jurídico se dan poco a poco, ¿no? O sea, antes, digamos, hace 15 años o 20 años, hablar de derechos humanos en las facultades de derecho era como, también éramos raros, o sea, eran así como, miras, hablar de derechos de los pueblos indígenas era así como, todavía, no, no me digas eso que lloro, eh, era como, era, era un grupo muy pequeño, o sea, y, y de derechos humanos igual, a partir de la reforma del 2011, pues ya ya está, es, es, es cool hablar de derechos humanos ¿no? ojalá que un día también sea cool hablar de derechos de los pueblos indígenas porque cada vez es, es menos ¿no? O sea, no, no en eso no hay tanto avance, como ha habido o sea, yo veo ahora mucho más jóvenes hablando de derechos humanos claro que muchos porque se quieren ir al concurso de, de ¿cómo se hace la el está bien, o sea, hay bueno, por ejemplo la maestra Guadalupe ahí empezó ¿no? pero eso yo no yo no lo critico digo pues, ahí podemos empezar el problema es que eso se tiene que ver manifestado en una realidad que de conflictividad que está ahí, o sea, que está presente, que está que está demandante en donde realmente hay muy pocos especialistas jurídicos, pero también antropólogos, sociólogos, psicólogos que estén dispuestos pues a poner su conocimiento a la defensa de estos casos, ¿no? Entonces, creo que se va a avanzar, se está avanzando, se ha avanzado un poco a poco, hay avances y retrocesos. Eh, cuando hicimos este protocolo, no había ni un caso mexicano. ¿no? Ese protocolo que se hizo muy, muy recientemente, no, no teníamos casos mexicanos. ¿no? En la actualización, si la Corte hace la actualización de, este, de estos protocolos, por lo menos vamos a tener más casos. Ya hay más decisiones, está el de las radios comunitarias, están hechos que presenté yo ahora. Actual, actualmente la Corte tiene por lo menos cuatro casos en relación con, con otros proyectos como el de Eólica Sur, eh, otro proyecto de Eólicas en, en Oaxaca, le va a llegar el caso de San José de Yucatán. Entonces, digamos, poco a poco se va a seguir desarrollando el, el contenido de los derechos y de eso depende, eso, o sea, para que eso sea posible, creo que hay muchas cosas por hacer, este tipo de seminarios es una, ¿no? O sea, van a llegarnos de más, demás elementos, entender que el trabajo de los abogados en las comunidades indígenas, campesinas, agrarias, pues es muy importante y muy necesario, muy muy necesario desde donde estén, desde la antropología, desde el derecho, siendo funcionarios públicos, creo que hay mucho que podemos aportar. Y pues ya, dejamos un tiempo para que haya preguntas, un intercambio. ¿no? Le agradecemos a la doctora Claudia Gómez Godoy por su intervención y vamos a pasar sin más porque ya está aquí la presencia del padre Solanite, quien va a estar en unos momentos más con nosotros. Entonces. Eh, Vamos a dar pie a una serie de preguntas y eh, respuestas eh, y comentarios a la conferencia de la doctora que nos ha puesto justamente el dedo en la llaga de la problemática actual en derecho ambiental que vivimos hoy por hoy en nuestros eh, en múltiples espacios eh, de los no solo de los pueblos originarios sino también de los pueblos eh, afrodescendientes en México. Entonces yo sin más quisiera darles la palabra a ustedes. Sí. Vamos a hacer una serie de una ronda de preguntas y respuestas y después vamos a cederle la palabra a la doctora Claudia Gómez. Sí, buenas tardes. Eh, agradecemos esa gran exposición, eh, gran exposición, doctora, y toda esa experiencia. Dos preguntas. Eh, hay una hay una cuestión eh, referente a, a cómo conceptualizar. Este, yo incluso en el ámbito yo, yo laboro en el ámbito académico y, este, y también hay una discusión en cuanto cuál es lo correcto, multicultural o pluricultural. ¿No? Eh, así conceptualmente, ¿por qué no podemos decir uno u otro o, así, o en qué casos tenemos que utilizar? Y la segunda es eh, este caso de, de la resolución de, de Cherán, eh, dos preguntas en esa misma, sería, eh, ¿dónde encontramos eh, la cuestión del reconocimiento del Consejo de Gobierno de Cherán para que pudiera ser este, el que pu pudiera promover? y eh, la paro, ¿no? En este caso, y que, no, la controversia, perdón, uh -huh. pues mira, promover una controversia, porque, bueno, sale totalmente de lo poco que conocemos de derecho, de que eso no se puede hacer, ¿no? Esa es una primera cuestión. Y la otra, la, la resolución de esta, eh, la resolución judicial respecto a esta controversia. Eh, pues nada más es para alquilar y no se, no se puede utilizar para las demás comunidades. ¿no? O sea, ahí que, ¿cómo lo podemos este, comprender un poquito más? Gracias. o al menos así yo lo he percibido porque no he hecho una investigación más exhaustiva la consulta eh, se reclama más por eh, en materia administrativa sino que no hay tantos presentes en materia legislativa y sobre eso va mi pregunta aquí por ejemplo en la Ciudad de México bueno, seguro todo estamos todo está centrados sobre este proceso constituyente que vivió la Ciudad de México y por ahí se dirigió un asunto de la consulta, porque se consultó a los pueblos, el apartado que refiere a pueblos originarios, que se denominó. Pero ahora lo que toca son leyes secundarias, incluso ya hay una acción inconstitucionalidad que se presentó eh, contra el código electoral, esto fue en materia electoral. Pero aquí el asunto, cuando se discutía, eh, no habían eh, mecanismos de participación política para que pueblos originarios pudieran acceder a cargos como alcaldías, concejales, congreso. Entonces, mi pregunta va en el sentido de eh, si la Corte ha definido esos criterios de qué es lo que se va a consultar en materia legislativa. Pues, sé que tienes como un camino recorrido en cuestiones de estrategias jurídicas. Entonces, yo no he encontrado muchos precedentes que en los que eh, la Corte o el Poder Judicial eh, se pronuncie sobre los criterios o sobre qué se puede consultar en materia administrativa, porque eso es como un tema muy, muy presente que ahorita vive la Ciudad de México, de bueno, vamos a legislar sobre poderes originarios, pero no sabemos qué es lo que se va a consultar entonces por ahí ¿vale? bueno buenos días una eh, consulta sobre el último puso sobre el protocolo que ha sido preparado en la Corte. Eh, lo que han entendido es que bueno ya hay un análisis cuantitativo sobre cómo se está usando, uh -huh. pero que falta un análisis más cualitativo. Entonces ahí, para entenderlo bien, se refiere a indagar un poco más de cómo los jueces lo están usando o cómo se está usando de parte de la defensa de pueblos originarios de las argumentaciones ver qué aspectos, criterios o principios que está tomando del del protocolo. Es, eh, mi pregunta es viéndolo más como una oportunidad de investigación, eh, si puedo un poco explicar.